Eh, lo de la pregunta ¿estás preparado para trabajar? me ha parecido bien porque es que hay que motivarlos para embarcarse en el juego ¿eh? Eh, algunos logos no los habéis puesto bien pero bueno, eso es porque lo que hacéis la primera vez parece que los grafiquillos están bien y vamos a ver los objetivos okay. os digo, se pueden poner dos pantallas y así había espacio para poner el logo de la asignatura y cosas de esas por decir Luego de la asignatura lo hemos metido en otra cosilla, que Pero si esto tiene nada sí, más que uno, ¡Sorpresa! <risa> bueno. Vale, vale, vale... Hay que empezar con los objetivos motores, consecución y luego meta, pero bueno objetivos motores, coordinar nuestra implicación participando en grupo no en motor incrementar la capacidad del alumno para razonar tampoco No. Desarrollar habilidades motrices, sí, o sea ahí está poniendo otro tipo de objetivos que pueden estar relacionados con el juego, pero no están relacionados con cosas motoras y lo que tenéis que pensar son cosas motoras, o sea, dice, van a correr, van a hacer lo que sea. Objetivos de consecución, eh, recoger los conos, pertenecer a la acción, depositar los conos, elegir prueba que vamos a ver. conseguir el objetivo de cada prueba, eh, conseguir mayor cantidad, alzarse ganadores. De la recogida de Manuel, ya, eso sería la condición de victoria, pero, pero eso, es, eso es la victoria en sí, pero ¿cuál es la condición que hace? Pues será conseguir la mayor cantidad de puntos en cada una de las pruebas que se realicen en el equipo tras la previa recogida de cono. No sé, tú dices. Ver, el que gana es el que tal, tal, tal, es lo que tiene. Al conseguir mayor número de puntos al finalizar el juego, al final, o de cono, o lo que sea. Habéis puesto alguna clasificación de estas y calificación y el tiempo pues parece que también está bien. Para ser un solo póster no está mal. Tiene pequeñas cosillas, pero... Eh, vale. Venga, pues ahora explicarle a esto y vamos. Que hoy están, se han puesto aquí todos para atender. Se han puesto aquí todos para atender. Venga. <risa> Mario. Si es que ya la ves, eh. Sí, mayor ya. Vale, bueno, a ver chicos. Hola. Vale. Buenas. Buenas tardes a todos. Voy a explicar un poco lo que hago sin que el huevo, ¿vale? Tiene dos fases principales. La primera va a ser una recogida de cono, ¿vale? Va a ir hasta tres equipos, de ocho o nueve participantes dependiendo. Y cada equipo va a tener un color. Blanco, azul y amarillo. Os vamos a ir diciendo diferentes variantes mediante las que vais a tener que coger los conos y vais a tener que depositarlos cada equipo en un aro. ¿Vale? Después de eso, el equipo que consiga antes ir depositando los conos en su aro va a tener prioridad para elegir qué prueba de las cuatro que hay va a querer realizar. Es decir, conforme vayáis terminando, vaya a poder elegir la prueba que queráis. Por tanto, el primero que acabe va a tener prioridad para elegir la prueba que quiera. El segundo ya no podrá elegir la que haya elegido el primero, ¿vale? Y así sucesivamente. Voy a tener que escoger pruebas distintas hasta que las hayáis realizado todas. Es decir, si la primera vez habéis hecho la prueba del fútbol, cuando pues después no volváis a cogerla, ¿vale? Hacé otra diferente. Cuando ya hayáis hecho las cuatro, pues podéis volver a repetir, ¿vale? Veniros y os explico cómo está. Vale, la primera uh -huh. en los grupos que estés. Vaya a tener que llegar. Aquella hasta hasta hasta hasta canasta, canasta, dándole toque al balón sin que caiga, ¿vale? Cuando llegáis allí, el objetivo es infectarla Pero si tiráis el balón toca el aro será un punto. Si lo metéis, vale dos. ¿vale? que desplazar hasta un toque de dedo, ¿vale? No, y no puedes repetir eh, no, no como sí. que haya lanzado por ejemplo yo tiro, me voy desplazando y tengo que pasarla con mis compañeros hasta que vuelva a tocar vale va. aquí, aquí el segundo, el segundo. como los grupos dan de ocho personas más o menos nos vamos a dividir un grupo de cuatro y otro grupo de cuatro, ¿vale? va a salir el primer grupo se lo, nos repartimos dos y dos a cada lado y el objetivo es que el balón no toque los tonos vale Si el balón toca alguno de los conos volvemos al principio, ¿vale? Una vez acabemos, el objetivo es meterle a la portería, pero si la metemos por los aros, valdrá más puntos, es decir, valdrá dos puntos. Si la metemos normal valdrá un punto, ¿vale? El segundo grupo sale seguido, ¿vale? Y los otros dos y dos, tres Claro, pasando sin que toque ningún cono nosotros vamos a estar vigilantes y si no hay algún problema, ¿qué tal? ¿Qué vale, de dedos, vamos ¿Qué tal? ¿Qué tal? a tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué caiga vamos suelo, ¿Qué tal? punto. Vamos iremos metiendo alguna variante, ¿vale? ¿vale? ¿Claro? ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! Este que aquí, con la indiaca, igual que ahí nos vamos a dividir el grupo en dos, pero la puntuación que hagamos la vamos a sumar, ¿vale? Vamos a tener que ir sin es que caiga la indiaca, ¿vale? Vamos dándole toque y el objetivo es depositarla dentro del lado, ¿vale? Si se nos cae el suelo antes de llegar, volvemos al principio también. ¿Vale? ¿Vale? Sí. Está claro, ¿no? Sí. Vale, pues los grupos. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. tres. dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, Vale, nos ponemos todos alrededor de la línea de decisión. Esconde alguno más y dite que busquen. ¡Tarada! o modificarlo Uno. Que por aquí acaban de coger uno. Sí.